Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Wilto Martínez y en el día de hoy vamos a resetear el error de almohadillas de la impresora Epson XP240, ¿correcto? Ok, este es el error que muestra en pantalla, una almohadilla tinta eh, está al final de su vida útil vamos a quitar este error, perfecto, lo primero que debemos hacer es conectarla al cable USB, ¿correcto? o sea, debe estar conectada al cable USB para poderla resetear, ¿listo? Segundo, vamos a revisar aquí si tiene impresiones en cola, listo, no, no tiene impresiones en cola Y verificar el modelo, el modelo es la XP240, listo, vamos a resetear Ok, copiamos la key que le envíe al correo, correcto La activamos, vamos a clic en Select Ahora vamos a seleccionar el modelo de la impresora, la XP243, correcto Y buscamos el puerto, damos ok, listo Ahora damos clic en particular, adjumen mode, damos clic. Nos aparece la ventana, buscamos, le dice Wasted pan Counter, damos OK. Damos clic en Main, en Plain y damos set. Aquí nos muestra lo que es el, el, el contador, correcto, el contador al 100%. Vamos a esperar que sale, salió un error, no importa, vamos a volver a intentar. Vamos a ver, verificar si está conectada la impresora, sí, señor está conectada. Ahí muestra el error de almohadillas. Perfecto. Damos clic en close. Vamos a volver a intentar a un set. Y ahí nos muestra el, el error, el, el contador al 100%. Indica que tiene error de almohadilla. Damos clic en main, clic en plant, en planter. Damos clic en inicializar. Vamos a esperar que... No. Aquí damos clic en aceptar y se resetea la impresora. ¿Correcto? Puede que saque error. Puede que no. Vamos a, ver, vamos a intentar. Damos clic en aceptar. Esperemos que... Inicialice el contador, puede que saque un error, puede que no, sacó un error, vamos a volver a intentar, no pasa nada, vamos a intentar, aceptar, esperamos, tenemos a ver que nos muestra, Que no, Ya. Ah, vamos a volver a intentar, no pasa nada, esto a veces pasa, no se preocupe mis amigos, damos otra vez Click en, en listo, la, ya la reseteó, perfecto, ahí está en 0%, correcto, Ahora le pido al cliente eh, que apague y encienda la impresora, ¿correcto? ¿Esto para qué? Para poder eh, apagar, para poder este, cerrar la ventana del programa. ¿Listo? Vamos a decirle al cliente que eh, apague la impresora, vamos a decirle al cliente. La impresora que el cliente nos mostró es la XP241, significa que se resetea con la XP243. ¿Listo? Esperamos a que... El señor, vamos a decirle al señor que apague y encienda la impresora perfecto, vale, clic en aceptar apagar, ok, esperemos que él, de, él apague y encienda la impresora, perfecto, vamos a verificar si ya la apagó creo que sí, vamos a aceptar, si sí, ya la apagó, cerramos cerramos la ventana ya voy a cerrar la ventana, perfecto, y vamos a verificar si la impresora ya fue reseteada verificamos, ahí dice que está imprimiendo, perfecto, significa que ya quedó lista, vamos a ver que nos lea lo que son los niveles de tinta, vamos a, a ver si nos lee los niveles de tinta, el cliente acaba de decir que está limpiando los cabezales, perfecto, eso es normal, ok, aquí nos muestra al 100% el nivel de tinta, recuerda que el, lo que se resetea es el contador de impresión, correcto, ya el nivel de tinta es independiente, ya eso es otro, otro error, que es error de nivel Nivel de, nivel, de, nivel de tinta, ya eso es como otro programa, pero acá lo que vamos a resolver es el error de almohadillas. y amigos si te gustó el video dale click en me gusta, compártelo, suscríbete al canal y clica la campanita para que cada vez que llegue un video eh, te notifique y te des cuenta de nuevo contenido, ok, ok.